Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto». Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tenían pastor y se puso a enseñarle muchas cosas palabra de dios gloria a ti señor jesús oh, deja que el señor te